Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Gabriela Guerrero, director general de Hologramas de México. Y estamos aquí en ExpoPAC ya presentando nuestros nuevos desarrollos y nuevos productos para todo el público en general. Eh, dentro de las nuevas cosas que tenemos, hemos desarrollado ahora una destrucción para las etiquetas que es personalizada. O sea que... Eh, ya no, no nada más es la imagen sino la manera en que destruye ya puedes tener el logotipo de la empresa o una figura o una imagen muy en particular y aplica para todos nuestros materiales ya sea transparente semi -transparente, como es este o el metalizado otro de los productos que estamos que desarrollamos son unas etiquetas para control de inventarios en donde eh, con los equipos Zebra se puede imprimir información variable en etiquetas en blanco, en donde nosotros le ponemos para darle seguridad a las etiquetas un eh, sello holográfico que también puede ser personalizado, donde ya el cliente imprime la información variable de todos sus empaques. Esto puede ser para envíos o para control de inventarios. También hemos trabajado con lo que son las mangas termoencogibles, que es la nueva forma de etiquetar envases de formas irregulares. Entonces, estas mangas entran en los envases y con calor se agarran la forma de las de los envases y puede ser como sellos de seguridad o como cuerpo del envase y obviamente pues lo que nosotros ofrecemos es la parte de holografía que por un lado puede darle seguridad y autenticidad a los empaques y por otro lado pues este, elementos decorativos y llamativos también ya desarrollamos haciendo alianzas con empresas especializadas eh, un blister, el blister holográfico actualmente eh, pues, eh, han salido noticias de pastillas que son muy caras que suelen falsificarlas entonces con esto eh, hacemos nosotros la parte holográfica y ellos hacen el acabado para un blister igualmente lo que son eh, bolsas para empaques ¿no? estas bolsas que les llaman pouch ¿sí? donde meten eh, aquí Cualquier tipo de contenido, básicamente alimentos y, e igualmente pueden tener sus elementos decorativos o este, algo de seguridad ¿no? para mmm, todo lo que quieran meter aquí.